Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas noches, Puerto Rico. Les saluda José Juan Tañón Díaz. Feliz de presentarles los sorteos nocturnos de Lotería Electrónica para hoy, martes 21 de marzo. Muchas gracias por su sintonía.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 Oye, mañana tienes otra oportunidad de probar tu suerte con Loto Cash que sigue en aumento y contará con 1.450.000 dólares. Y toma una segunda oportunidad de ganar con la doble revancha que tiene acumulados 500.000 dólares que son buenísimos. Pero no podemos olvidar el Powerball que ya tiene 96 millones de dólares. Aquí están los millones que estabas esperando.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 Continuamos con el sorteo del Pega 3. Mucha suerte, mi gente. Y estamos listos para recibir el primer número. Es el 8. El 8. Segundo número. Es el 0. El 0. Tercer número es el 3. El 3. El número ganador en el Pega 3 es el 803. El 803.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 el número ganador en el PEGA 4 es el 1485, el 1485. Estos han sido los números ganadores de la noche de hoy. Te invito a nuestra página oficial loteríasdepuertorico.pr.gov. Te esperamos mañana miércoles a las 2 de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan todos una excelente noche.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 Bienvenidos a otra edición de Noticias Especial, soy Mayra Acevedo y en esta edición vamos a dialogar sobre salud mental y los tratamientos disponibles dirigidos a los principales diagnósticos de salud mental en la isla entre los que se encuentran o figuran la depresión mayor y la ansiedad generalizada entre otros. Puerto Rico cuenta afortunadamente con un programa intensivo ambulatorio de salud mental que es una colaboración del Centro para el Estudio del Tratamiento del Miedo y la Ansiedad de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, la entidad APS Health y la Escuela de Medicina de la Universidad de Carolina del Sur. ¿Cómo surge esta iniciativa? Pues nuestros invitados hoy estarán explicando. Tenemos con nosotros a la doctora Vilmari Ruiz, directora de las clínicas de APS, y al doctor José Massa, vicepresidente de Asuntos Médicos de APS también. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, este tema cada día cobra más relevancia. Hemos he leído varios estudios publicados, sobre todo posterior a al covid Así que, pues, quisiéramos saber primero las, las estadísticas. ¿Qué dicen las estadísticas sobre el tema de salud mental? Pues, mira, las la estadísticas de salud mental, ciertamente, lo que han indicado, ¿verdad?, es que la prevalencia de los trastornos de salud mental realmente no han cambiado. Lo que ha cambiado es la necesidad de la ciudadanía de buscar servicios. Conciencia también de esa claro, ciudadanía claro. del paciente, ¿verdad? Eh, estas dinámicas que se dan a través del covid el encerrarse en las casas, pues por primera vez permite al puertorriqueño tener una necesidad de ventilar, de hablar sobre la necesidad pues, del ajuste que requiere estar en estas situaciones extraordinarias, quizás los cambios súbitos que ocurrieron en sus vidas y cada vez más pues, hay más apertura de hablar de sus detalles, de sus cambios con un psicólogo. Así que eh, se aprovecha la oportunidad, ¿verdad?, para no solamente lograr un acceso a través de la telemedicina, una alternativa que nos permitió manejar la situación mientras las personas estaban en su encierro, donde un psicólogo podía comunicarse directamente, ya sea a través de teléfono o ya sea a través de una videoconferencia y ofrecer su servicio y permitir que el ciudadano pudiera hablar, ¿verdad?, de lo que le afecta ciertamente eh, eso se gradúa ahora a un nivel de tratamiento que cuando lo comparas con el nivel hospitalario es una alternativa más útil para el paciente ya que muchos pacientes...